locuras ya nuevas aventuras, vas a disfrutar quédate y dale like, like like suscríbete al canal bien atento empieza ya empieza ya buenos días familia ¡Ay! ¡Mi familia hermosa! ¡Ay! Parece que alguien se levantó de buen humor. Sí, es que hoy es un bello día. Pero no tan bello como yo. Bueno, me alegro que te levantes de buen humor, pero ¿no te parece que es un poquito tarde? Ya son más de las 12. Y bueno, ¿me levanto temprano o me levanto de buen humor? No puedo hacer las dos cosas. ¡Vaya! No encontró fallas en su lógica. Amor, lo que pasa es que yo soy como un celular, necesito recargar bien la batería, ahora tengo energía para hacer de todo Bueno, menos mal, porque hay mucho que hacer en la casa, hay que cortar el pasto, arreglar el techo que se llueve, sacar a la rata que está en la cocina Amor, ¿estás jugando con el celular? ¿Qué? Ah, perdón, no te estaba escuchando, mirá, llegué al nivel 2, hoy voy a llegar hasta el nivel 20, ¿sí o sí? así mucho, ¿cómo puede ser que te levantes y ya estés jugando con los jueguitos? ¿Qué ejemplo le das a tus hijos? Eh, Desde punto, la coneja tiene celular ¿Cómo puede ser que estén tan obsesionados con la tecnología? ¿Saben una cosa? Me cansaron Ya mismo me dan todos sus celulares Están castigados hasta que aprendan a no ser tan viciosos oh, ¡No, mis Pokémon! Pero mamá, no entendés ¿Cómo voy a usar el internet si no tengo celular? No hay internet, ni tablet, ni computadora para nadie No mamá, no me cortes las piernas Mira, Tommy. ¡Cababa va entrar en razón! Tranquilo, hijos! ¡Papá va a solucionar esto! Arita, acá el jefe de la familia soy yo! ¡Y acá se hace solamente lo que yo digo! ¡Ja! ¡Ay, extraño mi celular! ¡Sí! ¡No, no puedo respirar! <risa> ¡Seguro que mis pokémones se fueron con otro entrenador! ¡Ay, cómo puede ser que estén así! ¡No se dan cuenta que se están perdiendo la vida real! ¡Afuera hay pasto! ¡Hay nubes! ¡Vamos a salir a la calle y a sentir el aire y a hacer nuevos amigos! Amigos. ¿Salir? ¿Se puede hacer eso? Cuentan las leyendas que antes de que hubieran celulares, la gente salía afuera. ¿Qué? Antes no existían los celulares y la gente como tuiteaba. Cuando era niña, no existía ni Twitter, ni Instagram, ni ninguna red social. Y si uno quería hablar con la gente y hacer amigos, ¿cómo lo hacía? Solo salía a la calle o a la placita y así hablaba con los demás. Pero, mamá, vos dijiste que no había que hablar con extraños. Bueno, hijos, será mejor que intentemos lo que su mamá dice. Mientras más rápido le hagamos caso, más rápido vamos a recuperar nuestros celulares. Sí, papá. ¡Vamos a la plaza! Casimocho les enseñará a tener amigos en la vida real. Bueno, solo hay que visualizar el objetivo. A ver, a ver, por ejemplo, ese niño. ¡Eh, niño! Shh, ¡Eh, vení para acá! ¡Vení, vení, vení! ¿Querés un dulce? Tengo muchos dulces en mi casa. Vení a mi casa y vas a tener un montón de dulces. ¡Ah, papá! ¡Me quieren secuestrar! ¡Elegirás a mi hijo! ¡Ay, niños! ¡Vamos! Sientan el sol. El día está hermoso. No, todo es muy brillante y el piso es raro. ¡Vamos! deme ese paraguas! Ay, ¡Ay, quema, quema! ¡Quema! quema. quema. Ch, ¡Ch, ¡Niño! ¡Niño! ¡Aquí! ¿Quieres un globo? ¡Flotan! ¡Todos flotan! ¡Papá! ¡Ahí está el pervertido! Entonces, ¡Vamos, vamos! Celular, tienen que verlo como una oportunidad Como una aventura Si sí, esto es una aventura, yo ya perdí todas las vidas Ay, ah, ojalá pudiera llevarlos a pasear Más lejos de la placita que está en la esquina de casa Pero no nos da el presupuesto Amor, rápido Tenemos que irnos de acá, lo más lejos posible No me digas que nos vamos a ir de vacaciones eh, Sí, eso Nos vamos de vacaciones Y no tiene nada que ver con que la policía me esté buscando Por intentar secuestrar niños ¡Ay, qué felicidad! ¡Vamos a tener un viaje familiar! ¿Ven, niños, por qué lo amo tanto a su papá? Él los tenía preparada esta sorpresa. Ya había comprado pasajes para que todos podamos hacer este viaje. ¡Rápido, familia! ¡Por aquí! ¡Métanse dentro de estas cajas! P Pero casi mucho, no entiendo. No te preocupes, amor. ¡Es parte de la aventura! ¡Vamos! <risa> Pero estamos a salvo! ¡Y encima tenemos vacaciones gratis! Pero mucho. ¿acaso nos hiciste meternos en un barco como polizontes? ¡No amor, como polizontes no! ¡Como cajas! <risa> ¡Uy, qué divertido! Seguro que nos descubren y nos arrojan al mar ¡Vamos hermanas, vamos a buscar alguna computadora o algo que tenga una pantalla! ¡Ay, qué bonita la inmensidad del mar! Amor, ¿estás enojada? ¡Déjame sola, Casimocho! ¡Al final, nadie está aprendiendo nada! ¡Pero amor, yo aprendí! ¡Aprendí que no hay que ofrecerle caramelos a los niños en la plaza! ¡Ándate, Casimocho! ¡Quiero estar sola! ¡Estas vacaciones son un desastre! Pe pe pero, pero, ¡Pero amor! ¡Amor! ¡Ay! ¿Qué más me puede pasar? Cito, ¿Sí, ¿estás seguro que por acá vamos a encontrar algo para jugar? A ver... Sí, estoy seguro que es por acá Vuelvo a tecnología Esta es la cabina del capitán No deberíamos estar acá Mira, cara! una computadora Parece un radar del dragón No, no, mejor no lo toques, parece muy caro ¿Eh? Sí, lo logré sacar Ahora vamos a escondernos y veamos si podemos conectarlo a internet Perdón, amor Solo intentaba hacerte feliz. Si tengo que elegir entre la tecnología y tu amor, elijo la tecnología. Digo, digo, te elijo a ti. Ay, amor. Mi vida. <risa> ¡Ay, qué rica camilona que me pegué! Aunque no debería haberme tomado tanto vinito ¡Capitán! ¿Quiere que maneje yo? ¿Pero qué dices? El día que me tomo un vinito y no pueda manejar será el día que me retire Pero señor capitán, no se tomó solo un vinito ¡Se tomó todo el vino del barco! Y yo vindo por eso <risa> ¿Eh? ¿Y dónde está el radar guía? Parece que se lo robaron Le dije señor capitán que no dejáramos la puerta abierta ¿Eh? ¿Se ¿Señor capitán? ¡Señor capitán! ¡Se quedó dormido! Bueno, creo que ahora me tocará a manejar el barco. ¡Wally! ¡Hoy te convertirás en un héroe! ¡Ay, amor! ¡Qué lindo día pasamos! Gracias. La verdad es que necesitaba unas vacaciones. ¡Sí, amor! A mí también me gustó mucho. No extrañé para nada a mis Pokémones. Aunque siento que nos olvidamos de algo. Es verdad, nosotros no veníamos con alguien. ¡Los niños! ¿Dónde se habrán metido estos traviesos? ¡Ay! ¡Tan contentos que estábamos! ¿Qué más nos puede salir mal? ¡Uy! Creo que doblé mal en la esquina ¡Eh! ¿Pero qué es ese ruido? No lo sé, pero seguro que acá abajo no nos encontrarán ¡Enzo! Poneme un video que quiero mirar Ojalá supiera hacerla funcionar ¿Pero qué pasó? ¡Chocamos contra algo! ¡Amor, mira, ¡Qué pedazo de hielo! ¡Rápido! saca una foto antes de que se derrita! ¡Casi mucho! ¡El barco se está hundiendo! ¡Ah! ¡Ya me parecía que estaba un poco desnivelado el suelo! ¡Rápido! ¡Hay que buscar a los niños! ¡Señor Capitán! ¡Señor Capitán! ¿Qué pasa? ¿Es la hora de la comida? Sírvame otro tintillo, por favor. ¡No, capitán! Al parecer chocamos contra un iceberg. ¿Un qué? Un témpano. ¿Un timpa qué? Un pedazo de hielo. ¡Uy! Me viene perfecto para el fernet. <risa> ¡Niños! Papá. ¡Síganme! ¡Por aquí está la salida! ¡Rápido, vamos! ¡Corran! ¡Corran, familia! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Vamos, papá! ¡Sube! Ay, oh, oh, oh. ¡No, hijo! ¡No hay suficiente lugar! ¡Pero, papá! Oh, oh, oh, oh, oh. ¡Voy a morir ahogado! ¡Papá, ponete a llorar! ¿Por qué, hija? Porque llorar desahoga. <risa> Familia, tengo mucho frío. Creo que este es el fin. ¡Aguanta, amor! ¡Alguien nos salvará! ¡No! ¡Estamos en el medio de la nada! ¡¿Cómo podemos avisarles?! ¡Cofi! ¡Tenía un celular escondido! ¡Sin vergüenza! ¡No respetaste las reglas de mamá! ¡Sí! ¡Parece que la tecnología nos va a salvar esta vez! ¡Bien! Yeah. Yeah. Bueno, por fin regresamos Espero que al menos haya servido para aprender una lección ¡Sí! Si vas de viaje, nunca salgas sin tu celular ¡La tecnología salva vidas! ¡Ay, casi mucho! ¡Casi <risa> Locuras ya nuevas aventuras vas a disfrutar casi mucho su familia no es normal con sus travesuras vas a delirar vas a ser parte de la aventura verás ahora voy si te quedas un mundo de locuras verás ahora vas a compartir con tus amigos risas ahora, voy mira nos estamos felicidad, felicidad. Like. Suscríbete al canal. las locuras de casi mucho está por empezar, casi mucho empiezan, las locuras ya, nuevas aventuras, vas a disfrutar, casi mucho, en su familia no, no es normal,